Hola, en este pequeño video vamos a mostrar cómo bloqueamos páginas con voice Primero que todo entramos a la configuración de router escribimos el nombre del usuario, cisco la contraseña, en la cual es red 2021 asterisco, ingresamos procedemos a abrir una nueva pestaña para buscar la página que queremos bloquear en este momento hacer whatsapp damos clic abrimos una nueva pestaña y buscamos voice para copiarlo hacia la otra ventana que es de voice lo pegamos damos clic en buscar presionamos en DNS record esperamos un momento a que nos aparezca una IP y demás información procedemos a copiar esta dirección y la copiamos en el modo de buscar ahí nos aparecen unas direcciones Ahora vamos a la configuración del router. Damos clic en Fear Igual y damos clic en Acceso Rules. Cambiamos a Always block. vamos a donde dice destinación IP y cambiamos a address range y ahí es donde vamos a copiar las direcciones IP que nos aparecieron anteriormente procedemos a copiarlas activamos donde dice enable Damos clic en guardar Nos dirigimos a buscar nuevamente la página Y nos vamos a dar cuenta que ya la página fue bloqueada